Ayy Hoy no quiero figurín conmigo, basta Ando con el mata en con el rato El borracho papá de la niña y de tu gata Pico se iguala na seis matando rata De soledad me acumule para dos mata A muchos que ayude pero hoy en día ni me tratan al menos que sea pa' favor yo pa' pedirme plata Y aquí no tratamos con gente que no sea sensata Si hablamos de rabis creencia soy papa Ando violando oído ninguno se escapa Con el mismo como te siempre metí y mañana no sabemos si estamos en Kata. Bailando los tambores con nada. Viajando los lugares por sin mata. Perdiendo los olores, aquí huele a sata.